Padre Santo y Celestial, te damos gracias, Señor, porque has permitido que nos cuidemos todos, tus hermanos. Amén. ahora, Padre, te pedimos, Señor, que cojas tú las riendas, Padre mío, que abrame nuestro corazón, Señor, para que tu palabra penetre en nosotros. Te rogamos Señor, que te derrame de tu inicio en el nombre de Dios. Amén.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 Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Alabado sea Dios. Aquí nos está diciendo el profeta Ezequiel que para predicar la palabra de Dios tenemos que comerla, irla en nuestro estómago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 y por eso es tan importante que Jesús en Lucas dice los discípulos escogidos sabéis bien lo que son discípulos escogidos y aun siendo escogidos vieron tanta importancia la fe que le dijo al Señor Señor, danos fe Alabado sea Dios En palabra Tenéis que entrar muy bien En el conocimiento de Dios Porque también Salomón dice que se le presentó Nuestro Dios Y le ofreció un don Y él dijo Dame sabiduría para gobernar en mi pueblo Para dar Testimonio de nuestro Dios, pero tanto su amor como los discípulos de Cristo hubieran podido pedir riquezas, pero si no riquezas, sí que hubieran podido pedir: dame el don de la sanación, dame el don de la palabra, dame el poder en el mundo. Y ellos que pidieron, danos fe, Señor, danos fe, y veremos por qué. Hoy hubiera podido traer una predicación del sacrificio de Jesús en la cruz. Y yo sé que muchos lo hubieran agradado mucho. Yo sé que muchos se hubieran levantado en el entusiasmo. O podía haber predicado el nacimiento de Jesús. Y es todo muy bonito. O oh, cuando sanaba, levantó a Lázaro, que ya lo prediquemos. Pero es que el Señor me ha dicho: diles a la congregación lo que es la fe. Amén. Y después que yo he repasado la Biblia, escudillando lo que es la fe, a través de los versículos. Y en mi cabeza yo he pensado, señor, ¿cómo les voy a decir esto? Posiblemente se aburra, posiblemente se ocultó ¿no? sin sal. Pero me recordó el profeta Ezequiel y dijo, come este libro, y se lo mostraron de mal, ¿para que la fe y veremos por qué es tan importante la fe lo primero que yo he apuntado que fe quiere decir confianza creer fidelidad obediencia seguridad amen, amen, amen. ¡Qué cosa más preciosa obediencia y seguridad fidelidad confianza gloria a Dios pero tenemos en el profeta Macú, del viejo testamento, en el 2.4, que nos advierte Dios. Y él este nos dice, he aquí, que cuya alma no es reta, se orgullece. Más el justo, por fe, vivirá. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Aquí no nos dice cosas grandes ni de por Y decimos que creemos la Biblia pues yo he tenido que estudiarla y he visto que por fe el justo vivirá amén, amén y entonces veo que es una cosa importantísima para el pueblo de Dios amén. Que Hombres que sirven a Dios de la forma que los sirvan si están sirviendo a Dios. Alabado sea Dios. Pero Mateo 9:22 nos dice: Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Amén. Ten ánimo hija Tu fe te ha salvado y, a Dios. y la mujer Fue salva desde aquella hora Alabado sea Dios Y ahora veo aquí En este capítulo De Mateo 9.22 Que a veces Dios Quiere derramar De su poder Pero que necesita Que el hombre o la mujer Porque él dice que se volvió. Él no puso nada de su parte. Estamos hablando en este versículo de la mujer del flujo de sangre. Amén. Jesús caminaba de espaldas y la fe de la mujer hizo que a Jesús le sacara el poder. Amén. Con su propia fe. Amén. Entenderlo bien. Fue la mujer la que pudo el poder de Jesús se desprendiera y entrara en ella pero la contestación de Jesús es muy importante porque le dice que mirándola dijo, ten ánimo hija ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salvada desde aquella hora y qué me está diciendo aquí esta escritura que no Trasador. Por su fe Desde esta hora Él sábado sea Dios El poder que tiene la fe Es el gran misterio de Dios La fe en el hombre Porque no va a descubrir Más capítulos Que apuntado. Y el Mateo 21 Capítulo 21 al 22 Lo dice respondiendo a Jesús les dijo de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudáis no seáis por eso te he querido que hoy si no es muy en este punto o si no brinca de entusiasmo que entre la fe en vosotros esto no lo dice y que un poco ese entendimiento carnal para escuchar muy bien la palabra de Dios porque es muy importante si tuviera fe ay pero es que aquí me dice que fe la felicidad alabado sea Dios por eso lo veo vemos tantas cosas maravillosas en nuestras vidas porque si tenemos fe, fe hoy dudamos mañana y porque si tenemos fe en la oración que hicimos anoche, que yo puedo decir que ninguno que habíamos aquí le tenía ni siquiera ni una chispa de la ignorancia de los perros. Porque yo en mi, en mi conocimiento vi hombres que rantaron, hombres con la cabeza debajo de las piernas, no sintiendo en el corazón. ¡Ale! ¡Ale! Pero hay una cosa muy importante. Hermanos, y hermanos, tenemos la misma fe hoy, en esta noche, o la tendremos mañana, o la tendremos cuando estemos atribulados, o la tendremos cuando estemos perseguidos o maldudados. Por eso el Señor dice, si tuvierais fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate del mar, sea hecho. Alabado sea Dios lo que da Alabado lo que da Gloria al Señor de Jesucristo. Muchos dicen que no te hayan creo, Pero dicen que si tenemos que y no tomamos, vamos, hacer este te grandes maravillas nosotros nos la fe así nos dice en Hechos 14 9 10 nos dice este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a Rambo: levántate derecho sobre tus pies y el sacó y andó y grabó, que no adiós, enemigo, y clamó levántate, y es, todo, y es todo a través de la fe. ¿Eh? Y en el hecho 16 5 nos dice, así que la iglesia era confirmada en la fe, y aumentaba el número cada día Grabado oh, sea Dios Amado sea Dios ¡Amén! Dios no va a permitir nunca jamás Si vamos con la verdad claro Pero sí. con la verdad que es la fe Amén Si Dios quiere y Él lo quiere, que va a aumentar cada día el número de los hijos de Dios sábado. Yo no sé si es en esta congregación o es en otra, pero va a ser aumentada por la fe. Amado sea Dios. Y en Romanos 1.17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe Amén. alabado sea Dios Amén. atender bien este conocimiento porque hoy estoy haciendo que entendáis lo que es la fe posiblemente podía, yo os lo he dicho, me ha podido coger otra predicación y haber salido yo más victorioso delante de vuestros ojos pero el Señor me ha dicho que la iglesia ya está preparada para que reciba aquello que no está de Alabado sea. Hay que entrar el conocimiento ya porque lleváis bastante tiempo y tenéis que comer ya la comida sólida. No eso del fanatismo, no eso de estar con mucho gozo y mañana. Hay que entrar el conocimiento de lo que es la Dios y también dice porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por fe vivirá ¿Ale? pero no lo entendéis que no es porque hagáis grandes méritos ni porque seáis muy importantes las comunicaciones ni que seáis el Papa ni que seáis el Obispo de Tal ni que seáis el Ministro de la Iglesia que el último que nosotros tenemos pero Dios no que tenga la fe aunque vosotros y yo lo veamos en el más insignificante en él está la salvación alabado sea amigo, ¡Amén! por fe y para fe y en romanos 14 23 nos abierte pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe, es pecado. ¿Lo no habéis entendido? Amén. Mirad. Pero a, a el que duda sobre lo que come, que no estaba hablando aquí, de judía, de tiniezo, de tomate, Dios, gloria. de lo que come de la palabra Adiós. de Dios. Adiós. Adiós. El que duda lo que dice de la palabra de Dios. Es tan pecado, porque duda no la cree, y si le no la cree, ¿cómo es capaz de transmitir a sus hermanos algo que él no cree? Se nota bien pronto el que habla y habla con fe, porque. porque así transmite y se mete en el corazón con la grande en el poder de Cristo. Alabado sea Dios. Y en 2 Corintios 5, 7 nos vuelve a decir, porque por fe andamos y no por vista. Otra vez nos lo repite, por fe andamos y no por vista. Porque si andáramos por vista, ay, no sé si nos podíamos mirar la cara nosotros. Y si nosotros no nos podíamos mirar, ¿cómo podríamos mirar a otra gente? Pero es por la fe que tenemos que andar. Y también en 2 Corintios 35 nos aconseja, esto es una cosa un de consejos, examinaros a vosotros mismos si estáis en la fe. Gloria a Dios. Nos aconseja que nos examinemos. Probad a vosotros mismos. Nos aconseja que nos probemos. Y ahora viene una interrogación. Preciosa. Es grave. O no conocéis a vosotros mismos. No os conocéis. Es posible que no nos conozcamos nosotros. Es posible que estemos engaños. No que fija. o es que no os conocéis vosotros mismos. Oh, bien, Dios. Jesucristo está en vuestro, en vosotros, a menos, vez, a menos que estéis reprobados. Oh, a menos que reprobados. Examinaros a vosotros mismos, o es que no os conocéis, que Jesucristo tiene que estar en vosotros. A no ser que estemos recordados. Y recordados a lo que ustedes entendéis mucho ya. A no ser que estemos con ellos. Está diciendo algo. Si no conocemos, pensando en nuestra fe, examinándonos nosotros mismos, que no está Jesús en nuestro corazón quiere decir que estamos recordados. Alabado sea Dios. Por eso es tan importante que la fe para no creer que estamos reprobados, que estamos condenados. Es muy importante que nos probemos. Y en Gálatas 3, 26, 27, Dios dice: Pues todos, aquí está bonito, nos contesta: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Amén. Pues todos sois hijos de Dios. La primera cosa que nos quita, después de decir que nos probemos, Él dice, pues todos sois hijos de Dios. Por, por la fe de Cristo Jesús. Porque todos habéis sido bautizados en Cristo. Amén. ¡Pero estáis revestidos de Cristo! ¿Sabéis lo que quiere decir revestidos de Que ningún poder, ni satánico, ni karma, ni insultos, ni nada, puede echar a aquel que caminó, a aquel que era la verdad y la vida. Y si nosotros estamos revestidos con esa fe de Cristo... Y el Amén. Alabado sea Señor. Amén. Pero hay también otros capítulos que quiero poner en conocimiento. También en el verso 17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que no solamente el bautismo, sino para que a través del bautismo habite Jesús por fe en vuestros corazones. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea, Dios. Amén. Una persona que se ha bautizado, si no tiene fe, lo primero que dice el apóstol es para que habite Cristo por fe en vuestro corazón. Amén. Si no hay fe, Cristo no tiene habitar en todo. Por eso es tan importante la fe. Y en Filipenses 1:25 nos dice, confiando en esto, sé que andaré para que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe aquí Pablo está hablando que él confía que su vida se alargue para dar ese testimonio a los hermanos para que se mantengan en el gozo de la fe para que él sea el testimonio de esa época que tuvo que empezar el, el cristianismo y en él estaba la fuerza de Cristo porque en él vivíamos. Amén. Y después nos venimos en Hebreos 16, 11, 6 y nos dice, y además nos lo dice bien claro, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Claro que sí, que es verdad, es verdad. Sí. Estoy intentando lo que aquí no olviden pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Amén. Porque si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Y además no olviden y que es ganador de lo que le gusta. Alabado sea. A que busca a Dios. Sin fe y no cree que en resurrección ni hay nada, se puede saber para que lo busca. Para dominar. Claro que sí. Para esclavizar. Claro sí. Para difundir el Evangelio. Para enriquecerse. Gloria a Dios. Para hacer grandes movimientos de hombres llevándolos a ruina. Esos son los que toman el ejemplo de Dios sin fe y no esperan nada de él, porque nuestro Dios nos tiene preparado. Siempre lo hemos dicho. Esas coronas serán las dos vida. Amén. Vamos a Dios. Amén. Pero dicen los que le buscan, ya venimos y decimos. ¿Y cómo podemos encontrar a Dios? ¿Cómo podemos encontrar a Dios? Nos va a contestar Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús. ¡Aleluya! Que nos contesta por la Biblia. ¿Cómo oh, hay que buscar a Dios? puesto los ojos en Jesús. Porque Él nos dice, es el autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de Él, Sufrió la cruz, menospreciando el afrón. Se sentó a la fiesta del trono de Jesús. ¿Entendéis, verdad? Amén. Se dio a la cruz por gozo de nosotros y rechazó todas las afrentas que le hicieron, todos los insultos, todos lo que les persiguieron. Él olvidó eso con un corazón que le salía de. para que todos nosotros, de todas las épocas, que quieran en la fe de Jesucristo aquel que es el autor y consumador de la fe. ¡Amén!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 del y el que tenga fe lo ve, alabado sea tu, madre. el que tenga fe puede mirar y ver a Jesús, el Cristo cósmico que lleva toda la tierra, todo el firmamento, todo el cuerpo, porque él es el autor y consumador de la fe y de la vida. Y la tiniebla no tiene poder contra él. Porque cuando Cristo entra con la fe de un cristiano, todas sus tinieblas repartan por la. Alabado sea Dios. ¡Ale! Alabado sea Dios. Hasta la ignorancia deja de ser tinieblas si Se recibe en la fe verdadera Cristo. Tú te haces de un gitarico ignorante que no sabes ni nada. Sabes hablar y certificar de nuestro Señor Jesucristo, porque él fue nuestro divino maestro. ¡Ay! Y nosotros somos discípulos de nuestro divino. ¡Ay! Y lo que nuestro maestro habla, nosotros repetimos. ¡Ay! Alabado sea Dios. Eh. Alabado sea Dios. ¡Ay! Lo digo por esto porque hay la palabra de Dios ¿Amén? y qué es que no tiene el entendimiento posiblemente mucho más que nosotros pero ese el entendimiento no puesto los ojos en el autor y consumador de la fe el hombre perfecto ellos tienen hacerse perfecto por sí mismos y aquel que se hace perfecto por sí mismo no dice a que se orgullece su corazón y no puede vivir, porque justo solamente por fe vivirá Amén. Alabado sea Dios. Amén. Pero él nos dice algo más. Enchanteate para que no olvidemos lo que es la fe. 1 Nos dice, pero pida con fe, no dudando en nada.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 Marido te quiere. Y la mujer también quiere que en algún momento, y ella lo sabe, seguro que el marido del fiel que la quiere, pero se agrada, porque la palabra del verbo divino de es para pronunciar. Mujer te quiere. Pero si ya lo sabía, pero sagrada. Y nos podía sacar. Nosotros le pidamos con el corazón lleno y no, con fe. Y yo estoy seguro que todos aquellos que le piden con gran fe, sin dudar nada, se dan. Fe. Pero hay una cosa muy importante: esto es para hacer cosas extraordinarias. Pero la fe, la miajita fe que tenemos, tener en cuenta es para nuestra propia salvación. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! Si vosotros tenéis la fe de salvación, no hace falta Pero si todos nosotros queréis el del prodigio, no tenemos que dudar nada de nuestra fe. ¡Ale! Y eso es difícil. Por eso muchas cosas no podemos conseguir ah, Porque nos falta la seguridad de no dudar nada. Alabado sea, ¡Ale! sea ¡Ale! Y además nos dice también, y también nos enseña esto, Santiago 12, pero quieres saber, escucha bien esta palabra, no quieres Santiago, quieres saber, hombre malo está faltando aquí Santiago, no, lo está descubriendo, que hombre vano, que la fe, si no era es muerta. ¿eh? Hombre malo, no sabes tú que la fe sin obra es muerta. Pero fíjate que parece que nos insulta, no nos insulta, nos abierta. Y aquellos que son así como dice Santiago, cada uno se insulta. Son malos. Son como padre Pablo de la lengua, que es una, una campana que no tiene babajo ¿verdad? ¿Y de qué sirve una campana? Si estamos ahora toda la congregación en peligro y yo veo que se está desprobando el techo y sus abros, papá, papá, y no me entendéis que se estoy diciendo, correr todo, sacad los niños que le está hundiendo el techo. No, no sirve para nada, hermanos. Hay que hablar claro, a que nuestro Dios nos habla, sanos. no nos habla en ninguna un, lengua extranjera nos habla a cada cual para que lo entendamos. Amén. Y lo mismo lo entiende un alemán que un español, Amén. un francés que un americano. Y que un gitano. Entendemos todos a Dios Amén. porque Dios se transmite con nosotros según nuestra capacidad y según nuestra fe. Por eso la palabra de Dios es grandísima.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 al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, amor. Gloria a Dios. Ah, es importante la fe. Pero es que la fe no puede ser fe, como dice Santiago, si no tiene frutos. Ah, ¿Ahora lo entendemos? Gloria a, Dios, Gloria a Dios. Ahora lo entendemos. ¿Y por qué lo no podemos entender? Yo lo pude comprobar. Fuera de la valía del hombre. Fuera del conocimiento del hombre siendo tan diferentes unos de otros, en una oración nos entendemos perfectamente porque es lo que nos puso nuestro Dios para alabar. Pero cuando entramos en nuestro muchos ya está acabó. Cada cual por el pensamiento y no el pensamiento de Dios, y hay discordias ya hay odios, ya, ya hay vanidad, y dice que el hombre no puede vivir sino por hacer. Y por eso dice...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 Y aquí sí que quiero que alguna persona entre Porque sé que hay muchos. El conocimiento también tiene que tener dominio. Porque con el conocimiento puede salvar. Hay que tener dominio. Dominio de Dios. Amén. Para que alguno que se crea inteligente. Y si tú estás y seas más inteligente, ¿qué? ¡No te enfurezcas!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 os voy a poner un caso, yo puedo tener mucha paciencia que en esta iglesia vea personas que van caminando mal y digo, ¿cómo soy muy bueno? Voy a tener paciencia con ellos, pero este resulta que no tengo amor, porque yo veo que se están perdiendo y no tengo amor. Tengo paciencia para qué? para que estén bien conmigo. No, la visión de los que predicamos la palabra.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 Es una espada grande, porque nuestra espada en la Biblia, el conocimiento de Dios. Y por eso tenemos que golpear, para que cuando llegue el Señor con la espada de dos filos, no le dé con el filo equivocado y nos mate. Por eso antes tenemos que poner el conocimiento de los hombres con la espada de Dios que nuestra Biblia.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 que nos está diciendo a nosotros. Yo conozco tus ojos, conoce nuestras ojos, porque si no, ¿cómo podíamos nosotros ser reformados. Si Dios no conociera todo lo que hay dentro de nosotros, ¿cómo podíamos ser Porque el hombre es mudado a mentir, ¿eh? El hombre es mudado a mentir y a poner grandes obras suyas que no es verdad. Yo conozco tus ojos y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras primeras son más grandes que las otras las más que entonces quiere decir de yo quisiera ver que ya nuestro Dios nos está viendo lo poquito que estamos haciendo y a veces nos empujamos un hermano con el otro pero tú qué haces que tienes que hacer más es verdad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 o a través de nuestros nietos, no lo sé, la cuestión es que llevó la antorcha para que cuando uno de nosotros caigamos se la demos a ¿no? ¿No? Hasta el final de los tiempos. Aquí se lo hemos levantado todos, todos los que hemos llevado esa torcha, todos levantamos. El último no se la ha levantado porque él quedará para ser rescatado en vida transformado. Pero por esa verdad de la antorcha que hemos llevado todos, mancocha de -Luz, lo levantará a todos con son de trompeta aunque estemos ahí en el polvo sin saber ni siquiera reconocer a nadie ni siquiera eran nada de nosotros sino ser tierra con tierra porque del polvo fuimos sacados y al polvo incluso. pero que era el polvo lo que sacó de la tierra y que sacó de la tierra el cuerpo pero la alma la puso Dios Dios otro de vida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 ¡Abre sus si artículos para la gente no los niños! Si ¡Es que la trompeta se va a oír aquí! ¡Aye! nos dice en Apocalipsis 3 de 14, 12, si alguno lleva incautividad, va a cautividad. Si alguno va en cautividad, va a cautivo. Si alguno está falso la palabra, va en cautividad él, porque va cautivo del diablo. Está claro. Pero hay que más. Y si alguno mata espada, a espada de ser muere.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 Tu alma será enseñada por el Espíritu Santo. Amén, o sea, Ya puede ser idiota, ya puede ser que no tenga ni dos palabritas que ti Tu alma gritará, se quebrantará, porque el Espíritu Santo le enseñará a gritar y a quebrantarse. ¡A ver! ¡A ver! El Señor, el Señor. Y qué bonita la palabra.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 poco a poco vas enseñando a la congregación a caminar en la fe de Cristo glorificado sea el Señor glorificado sea su nombre ¡Amén! y que Dios ponga de una vez el conocimiento de lo importante que es la fe ¡Amén! eso es lo que Dios me ha puesto os dicho que hubiera podido daros otro mensaje pero tenéis que estar preparados ya no solamente en la leche que podemos sopar sino en el alimento sólido y lo más sólido es tener el conocimiento de la leche. Amén. Ay, Dios, que Dios nos bendiga. Amén.